La tarde. Calma la tarde, sus piecitos posan. Y entre un rojo y un naranja se dilata. La primera estrellita da su plata. Yo la siento tan frágil, temblorosa. La sombra, cual serpiente cautelosa a los últimos reflejos, ataca. Un lamento en el aire se desata. La coca de trepil, tan dolorosa. Y en un adiós cansado y remiso un sol agonizante que caía, deja el último grito tan rojizo, y en un cielo de islas tan difuso, veo morir cansadamente el día, por un tajo vertical, ancho y profundo. Crespin, crespin, cantando obras de morir. Crespin, crespin, cantando obras de gorilla. Crespin, cantando obras de morir.